mi gente ya que Jerusalén y que el la Pascua y pensé el día que matique Jesús ya o así tepan no altepe. tepe igual que Mahmaté que soy ya igual ya que quisnamiquito Jesús sazitia mamogui matilte Dios mamogui matilte ya es quititanito Dios Mayetas tolo y el rey Israel Jesús casi se burro ante el caípan quien acá es que listo y el Dios. Amos y más mavícan y han que pan Tepe Jerusalén. Chiquitácan y Gawi, morrey, tezcatígui y panse burro. Cuá y Jesús y discípulos hay que entender guaya. Es más más cuá Jesús ya que pan cielo, que es la que siga noche y no es ya de ya y no es como mucho. La gente es un ojo con Jesús, Kinoza, Lázaro, Chapoco, y no, la gente es y no la gente. Y no la gente que es Namiquito Jesús, y que matique y que dicen milagro. Y los fariseos, no es un gente, y que toca Jesús.